Me encuentro solo, De esos sueños que me tienen aquí preso Me está matando esta soledad Se yeah. yeah. Y sin ninguna compañía Solito aquí en mi cuarto Escuchando melodías sin razones Se me apagan las ilusiones Supongo que ganaron todas esas discusiones No destruyas Solo deja que esto fluya Me dices mírame No soy de nadie menos tuya tan presente Te busco siempre entre la gente Te encuentro pero vaya que te has puesto diferente Me encuentro solo Acompañado del recuerdo de tus besos De esos sueños que me tienen aquí preso Sin ti esta noche nunca pasará Me está matando esta soledad solo Acompañado del recuerdo de tus besos De esos sueños que me tienen aquí preso Sin ti esta noche nunca pasará me está matando esta solura. En la penumbra, ven y evita que yo me hunda Me dices ya no sigas, no me hagas que me confunda Y es muy triste, saber que ya me has superado Me dices también puedes, tu vida no se ha acabado Me has dejado, a pesar de que no he pecado Dudo que exista alguien que te ame como te he amado Pero espera... No creo que sea la manera, con tal de no pensar, salís a dártela a la pera Yo no entiendo, cómo es que lo ha superado, me llevará a la vida a olvidar lo que ha pasado Ya no sigas, no quiero que esto me persiga, que el día de mañana un nuevo amor quizás consigas Me encuentro solo, acompañado del recuerdo de tus besos, de esos sueños que me tienen aquí preso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 pero no puedo ya mentirme, sé que tú no vendrás porque no quieres confundirme Eso me mata, me mata porque no he cambiado Supongo que todo el amor me quedará guardado y todo es triste Desde el día en que te fuiste